Hey, bienvenidos a Classy Mess. Yo soy Classy. Este video es muy especial, realizado a petición de mi querida amiga, colega, comadre, madrina de mi boda, la doctora Esmelda Lagom, en el que voy a explicarle, bueno, su pregunta fue, ¿qué productos tengo que comprar? ¿Qué tengo que tener en mi casa para hacerme un maquillaje así todo glamoroso, como tú te haces? Y mi perra no deja de hacer rebulla, pero eso no va a parar, así que acétenlo. Sí, déjalo mi amor. Hello, Susi. Ay, me está avisando. Mi pobrecita perra me estaba interrumpiendo todo el tiempo y yo molestando. Déjame grabar. Y era que tengo la cocina una olla hirviendo. Está hirviendo tan fuertemente que estaba goteando un poco. Y sonaba y ella estaba nerviosa. Me vino a avisar y yo no le hacía caso. <risa> ok, sigo. Mi comadre Esmelda quiere que yo le detalle okay, qué productos yo le recomiendo que compre, que tenga en su casa y cómo usar cada uno para hacer su maquillaje elegante. En este video yo le voy a presentar cada producto que yo pienso que le conviene comprarse, tener en su casa y que va a necesitar para hacer este, este tipo de look. Y antes de comenzar, lo primero que voy a hablar es de las brochas. Te recomiendo, comadre, que te compres este kit de brochas. Aquí hay mezcladas de diferentes marcas, pero bueno, te voy a poner una imagen de cómo eran cuando yo las compré. El estuche está tan viejito y tan sucio ya, pero está incluido y es buenísimo. Las brochas son lo primero que tienes que tener, además de algunas esponjitas, por lo menos una esponjita. Pero para el look de los ojos aquí hacen falta diferentes brochas. Tú vas a necesitar una brocha de difuminar una gordita y suave, vas a necesitar una brocha para cejas, vas a necesitar una brocha que te sirva para aplicarte la base, si te la quieres poner con brocha, no con esponjita ese kit tiene todo lo que tú necesitas, brochitas diferentes, esta por ejemplo que es un poco plana para hacerte maquillaje aquí en la cuenca del ojo tiene brochitas más pequeñitas para el área debajo de los... Bueno, todo lo que vas a necesitar. Comenzamos, comienza este video y te voy dando todos los otros productos que voy a estar usando conforme los vaya usando. Y te voy poniendo aquí cómo se llama y te lo voy poniendo también abajo para que... Ya, para que no te pierdas. Porque en todos mis videos lo, lo pongo. Y de todas maneras, te pareció que era muy rápido. Este va a ser el pasito. Este va a ser tallado y todo lo que te ponga aquí y te diga va a estar abajo del video, en la descripción de YouTube del video. Y puedes hacer tus notitas y puedes hacer clic en cada link para que compres el producto directamente. Y ya más fácil de ahí, comadre, no puede ser. Así que espero. Que te guste y que todos los, todas las demás personas que hagan clic o disfruten y aprendan algo. Y todo aquel que desee aprender un poquito más de clase de Chanel y lo que sea que quieran, comenten y yo los complaceré. Pero no olviden suscribirse para que esto sea posible. Y compartan este video en las redes sociales y vámonos de una vez. Así que quédate. Vámonos con la base. La mejor base que yo he usado en mi vida es esta. Jue Essential High Coverage Cream Foundation. Este es en el color Caramel. Me quedó un poco oscura. Luego me compré otro color que se llama Nutmeg. El Nutmeg ya se gastó. Y todavía tengo caramel, me queda muy oscura. Lo que voy a hacer es lo que hago siempre que la uso ahora es usar un poquito de esta base que me queda muy clara, que es Max Factor Pancake Foundation, el color 13. Esta base es también muy buena, es mucho, mucho más barata. Esta cuesta $38 y esta no recuerdo, pero te lo pongo aquí en el video. Entonces me pongo de esa que me queda muy clara, por aquí increíble cuando yo veo los videos que casi siempre noto que en el video, y no en persona pero en los videos, siempre parece que me pongo unas bases que me quedan muy claras y no es, yo no sé por qué la iluminación simplemente para que la base se vea de mi color normal prácticamente tengo que usarla muy oscura. Para que ustedes crean que me queda bien. Tengo que usar muy míos oscuros. Yo no sé por qué mi iluminación causa eso. O si soy yo que estoy en un error, no sé. Yo veo los videos y me digo, pero, demonios. Esa base me queda muy clara. Y luego cuando me veo bien en persona o me estoy viendo aquí, no, no lo veo. Así esto se ve perfecto. Por lo que supongo que ustedes lo están viendo, como que me queda muy claro. Entonces, comadre, te recomiendo comprarte esponjitas para aplicarte la base. Es muy cómodas de usar, no hay que saber nada, solamente tener en cuenta no arrastrar. Eso no, solamente irte dando golpecitos, golpecitos, golpecitos, y la base se va quedando en su sitio. Déjame ver si bajándole un poco el... La claridad a esto ustedes notan que no me queda muy clara, no me queda bien. Si te compraste otra base que no sea de muy alta cobertura como esta, lo que te recomiendo es darte otra capita, como si ahora yo me pongo otra vez base. Eso resuelve. Cuando una base no esté de alta cobertura, tú te puedes dar dos y tres capitas. ¿Te lo pones? Luego te pones otro poquito más Hasta que tú sientas que te cubrió full Yo siento que aquí en el área de los ojos Todavía mis ojeras se notan mucho Pero eso se va a ir resolviendo Voy a usar este un poquitín de este concealer Concealer, mi querida comadre Se usa para iluminar un poco estas áreas Debajo de los ojos Aunque este me queda un poco oscuro Me voy a poner un poquito de este y un poquito de otro más clarito te recomiendo el mejor concealer del mercado no, no necesariamente el mejor este es uno de los concealers más famosos más usados Tarte Shape Tape Concealer es muy bueno y es de alta cobertura perfecto, pero no es el maquillaje de hoy voy a tomar una esponjita más pequeñita y es importante que no solamente te lo pongas aquí debajo de los ojos, sino que crees como una, un, una forma triangular aquí. También me lo pongo arriba para que me selle más, me tape más las ojeras. Porque si solamente te lo pones debajo de los ojos, cuando te tires fotos, te va a salir aquí como si tuvieras los ojos de osito panda, pero al revés. <risa> Otra zona de iluminar, típica, es un poquito aquí en la frente, a mí no me gusta ponerme mucho en el centro de la nariz, aquí en la barbilla y por aquí. Donde quiera que te pongas iluminador o concealer, cualquier cosa clara, cualquier cosa que brille, eso te va a hacer un efecto de aumentar esa zona de, de tu cara. Ya iluminamos con el concealer, hagamos el contorno el contorno es tomar un color que te quede más oscuro Lo contrario al concealer Yo voy a ligar un poco este y este Porque este es como que demasiado oscuro a veces Tomo un poquito de este, un poquito de este Y me contorno aquí Primero en una línea recta Lo llevo hasta el pelo aquí y que no lo llevo demasiado hasta aquí adelante Y luego difumino hacia arriba No bajo más de ahí Porque la idea es Aquí Marcar como el huesito de la cara Para verte más flaquita y más Así Incluso yo tengo ese truco que hago así Y ahí mismo donde sigue esa línea Que se me hace natural Me contorneo Como ves luego de darte unos cuantos toquecitos con la esponja ya no se ve así como marcado y fuerte sino más natural un sombrado, mira este lado mira en este lado es que yo recomiendo mucho más otra marca que me gusta mucho más, que se me perdió el mío y lo pedí hoy me llega mañana que es el mismo que usé aquí de concealer LA Girl conseguir un color más oscuro que es un color que sea mucho más oscuro un poco más oscuro que tu piel y te lo pones aquí también para contornear y voy a los lados de la nariz así ¿Ves? me hago un sombreado de ambos lados tomo un lado limpio de la esponja para que no quede tan marcado limpiar un poquito difuminar un poquito y como ves, ya se ve como un efecto tridimensional aquí en mi nariz con más sombras y el centro se queda iluminado y la nariz automáticamente se ve un poco más fina si tienes la frente muy grande, mi comadre, no te puedes poner aquí contorno para que la frente parezca un poco más pequeñita donde quiera que te quieras achicar te pones contorno si tienes papaditas como yo, tengo un poquito de me pongo un poquito de contorno aquí aquí y aquí ven como mi cara ya se ve más delgadita entonces, vamos a fijar esos, esas cremas, tenemos cremas por todos lados y algo que hice mal es que, bueno después de ponerme el concealer aquí y seguir trabajando, en realidad el concealer se debe fijar inmediatamente porque si no, pues pasa esto, ya se me ha metido entre las líneas de expresión se ha creado un creasing, no sé en español se me marcan esas arruguitas, ahora que me ponga polvo voy a resaltar las arruguitas en realidad eso se corrige o se evita cuando te pones polvo inmediatamente yo lo que voy a hacer es que me voy a poner otra vez un poquitín de concealer aquí me lo voy a aplicar bien y me voy a poner entonces el polvo rápido encima hay que ponerse poco producto lo menos que puedas pero yo tengo muchas muchas muchas ojeras entonces, vamos a fijar el concealer. Aquí necesitas un polvo suelto. Yo voy a estar usando hoy el Velvetizer de Urban Decay. Es caro, pero es muy bueno. Y me pongo un poquito así por aquí. Lo más rápido posible antes de que se comience a empegotar el concealer. Como dije ahorita, te puedes poner mucho, mucho luego te lo vas retirando. Entonces, ahora puedes ponerte el polvo que tú quieras el resto de la cara, un polvo, una base en polvo, lo que tú quieras. Yo voy a poner el mismo producto. Voy a tomar una brocha grande. Es solamente para que la base no quede ahí toda húmeda y no transfiera mucho, no le vayas a ensuciar la ropa a tu esposo cuando te abrace. Después de aplicártelo, no estamos llevándonos todo el exceso de polvo. Todo, todo, todo, todo, todo el exceso. Muy bien, muy bien. El trabajo que hicimos de contorno y e iluminación con este proceso ahora del polvo se fue un poco. Y lo tenemos que volver a hacer, pero ahora con polvos. Este es un kit de Pico Milano. que trae? No sé qué es eso. Supongo que es un contorno también para alguien más clarita que yo un contorno más oscuro un iluminador, un brillito ¿no? y tres rubores muy, buen, muy buena compra no es caro y tiene varias cosas que necesitas yo voy a tomar el contorno más oscuro voy a tomar un poquitín solamente con mucho cuidado voy a prácticamente soma, solamente a reenforzar lo que ya hicimos aquí ¿ves? con mucho cuidado Volver a oscurecer esa zona de la cara. En la mandíbula superior, oscurecer para verte más flaquita. Aunque tú eres flaca, tú no tienes que hacer mucho de esto, comadre. Pero, de todas maneras, eso le da un toque más profesional al asunto. Vamos a hacer lo mismo en la nariz. Con mucho cuidado y sin tener que usar mucho, solamente un poquitín. por aquí ahora me quiero poner rubor si no te compras vamos, si no te compras este kit que ya tiene rubores usa el que tú quieras pero mi rubor favorito o sea, es muy profesional, muy chulo muy bueno para la noche porque tiene un poco de brillo metálico sin ser escandaloso ni nada por el estilo es esta línea de rubores metálicos de Kiko Milano son baratos, son súper buenos es mi rubor favorito del mundo tengo dos colores de esta línea chequea el color que más te guste y esta maravillosa brocha de rubor que es de Real Technique una marca que también que no poco no es cara y con cuidadito fíjate cómo tiene su brillito es muy muy bueno, este producto es muy bonito, muy metálico te lo pones encima también mezclando un poco con la zona donde te pusiste contorno y hacia arriba, un poquito más hacia arriba del contorno ¿ves? y me gusta ponerme mucho, mucho, me encanta rubar ahora me voy a hacer las cejas Mira, yo tengo varios productos de cejas aquí, estoy contenta con todos pero te voy a decir mi favorito es este tubo de cejas De ELF Es barato y es súper bueno Para él necesitarás una brocha para cejas El kit de brochas que te dije La traes Te peinas hacia arriba Primero Tomas Sea que lo quieras eh, así en gel O en polvo Da igual Creo que voy a usar hoy el gel Puedes usar también los dos juntos Da igual, voy a poner el... lo que suena roncando, es mi perrita, si es que la lo, lo escucho. Aquí se me fue el audio durante 20 segunditos. Lo único que estaba diciendo era que, bueno, me peiné las cejas hacia arriba, me pinté abajo, luego me peiné las cejas hacia abajo, me pinté arriba. Y que si necesitas más ayuda con las cejas, tengo dos videos en el canal acerca de cómo hacerte las cejas perfectamente. Ahora me peino un poquito Para que se mezcle mejor el producto aquí Y no quede demasiado fuerte Lo que voy a hacer para definirlas un poquito más Es que me voy a poner un poquito de concealer Debajo Encima nunca lo hago pero se puede, se puede hacer Tomas una brocha que sea bien fácil de manejar Planita Y te limpias un poco, yo que tengo las cejas sin afeitar no necesito y eso le da una definición mucho más intensa a las cejas, se ve mucho más limpio también todo personalmente me llevo el producto ya completamente hacia el párpado para otra vez tapar mis ojeras por enésima vez mejor mis ojeras son muy muy muy fuertes mucha gente no necesita nada de esto y estoy usando ahora también el concealer ya como base de párpados al mismo tiempo Y así se ven las dos cejas, listas. Personalmente, aunque me quieran matar mucha gente, yo no creo que haya mucha diferencia en si usas unas sombras súper caras, como por ejemplo de Anastasia Beverly Hills, o súper baratas como Makeup Revolution, da igual. Hay algunas baratas que no sirven para nada y hay caras que, pues, que tampoco sirven para nada, entonces no tiene que ver. Ahora bien, si tú quieres que te recomiende una paleta de sombras que comprar, que tener en tu casa, que tú sabes que tiene colores bonitos y que te va a durar muchísimo, yo diría que para verte súper, súper elegante y profesional, se me cae, se me cae la brochita de kit. Este, esta paleta de Anastasia Beverly Hills que se llama Prism Palette, esta les una de las mejores opciones son colores muy elegantes. Tiene colores en brillo y colores mate. Y otra opción, esta es mucho, mucho más barata y tiene colores chillones que a mí me encantan. Esta es de Makeup Revolution que se llama Color Chaos Salvation Palette. Yo creo que voy a usar un poquito las dos. Hoy ni siquiera, yo no he decidido lo que voy a hacer. Yo empiezo y vamos a ver cómo queda. Hay diferentes técnicas, podríamos hacer varios videos mostrándote técnicas de cómo maquillarte pero yo te voy a decir la más fácil que te va a hacer ver súper elegante y que tú te lo puedes hacer en casa sin tener que aprender, sin tener que practicar mucho. Lo primero que vamos a hacer es, como tengo esto todavía pegajoso del concilio que me puse yo tomo una sombra que sea parecido al color de mi piel para fijar y voy a tomar unas, una brocha que sea bien grandecita y que sea suave. Voy a tomar de esta paleta un color así, color piel. Ok. Voy a así. Y voy a fijar solamente, fíjate que es prácticamente el mismo color de mi piel, un poquito, pero un poquito más claro para darle un poquito más de claridad a esa zona lo voy a dejar hasta ahí es importante que toda esta zona donde te pusiste sombra que la sombra sea mate mira me ensucié aquí con algo negro la sombra tiene que ser mate no te pongas brillo aquí arriba yo a veces lo hago pero está mal no importa el color que tú elijas lo importante es la técnica yo voy a tomar primero un con esta misma brochita voy a tomar estas sombras es mi rosado marrón favorito, lo uso en muchísimos videos porque es sencillamente hermoso, me encanta no voy a aplicar aquí arriba sino más o menos por aquí alto pero no me voy a ir muy arriba con este color fíjate en cómo yo lo hago, en cómo yo muevo la brocha un poquito en forma circular aquí para difuminar bien bien, bien suavecito, no te pongas de, de la primera así como mucha cantidad de sombra Sino que te la vas subiendo de intensidad Poquito a poquito Me voy Bajo un poquito más al párpado ya Como tú eres más oscurita que yo Elige un color Que sea más, más oscurito Para que se te vea más Vámonos a este lado Puedes hacerlo también en forma así como de, de limpia así secar Pero en algún momento tienes que irte al movimiento circular para que la línea entre la sombra y donde no tiene sombra no sea muy definida. Para que se difumine bien. La manera circular es lo único que puede lograr ese efecto de suavidad. Bajo aquí el párpado. Lo siguiente que vamos a hacer es ahora tomar un color parecido pero más oscuro. Yo lo que voy a tomar es un marrón. Voy a tomar este marrón. Voy a tomar un poquito de marrón. Con cuidadito, no tomes demasiado producto. Bota el exceso del producto así. Y vas a meter ese tipo de brocha más pequeñita. No, no un brochón así. que te, ese es para difuminar, para que las cosas te queden... Suave es esta, ya va, esa todavía se difumina, pero es más pequeña para difuminar áreas más pequeñitas. Y te vas a la cuenca del ojo directamente y la, metes la brochita en la cuenca y haces un movimiento de izquierda a derecha así, de atrás para adelante, para intensificar la cuenca del ojo. Y ese movimiento no te lo lleves demasiado hasta acá, porque esta área de aquí la queremos iluminar, la queremos más clarita, y aquí más oscura. Y tómate tu tiempo, ten paciencia, esto toma tiempo. Ok, voy a tomar otro poquito y voy a seguir subiendo la intensidad de lo que estamos haciendo y estoy tomando ese poquito tener mucho cuidado de, que no, de no subir con el marrón porque aquí arriba ya tenemos el rosado marrón soso. y el marrón marrón lo voy a llevar de aquí hacia abajo, no hacia arriba ¿okay? abajo con el marrón hacia el párpado sin llegar hasta aquí solamente la esquina externa la parte más afuera del ojo y aquí trato de, de que no se quede tampoco esta área sin pintar que más o menos tome parte también del marrón y si te fijas hasta dejándolo así ya estás linda ok acerqué un poquito me gusta llevarme la misma sombra que usé aquí y llevarme un poquito hacia abajo para enmarcar un poquito sin llegar hasta aquí solamente como hasta la mitad primero la rosadita y luego de nuevo la marrón y voy a tomar una brocha más pequeña para no embarrarme abajo mucho porque luego parece que tengo ojeras voy a tomar la rosada que usamos primero que es casi marrón y luego tomo la marrón oscura con cuidadito y me lo aplico más alta que la rosada o sea más cerca de la línea del lagrimal más cerca de la línea del agua y te difuminas bien entonces hasta voy a tomar otra vez un poquito de la más rosada y la aplico de nuevo más abajito que la marrón suavecito ves que esta zona de aquí no se quede vacía sino que se conecte pero quiero oscurecer con el mismo marrón que usé no voy a usar más colores Lleva la oscuridad un poquito más hasta acá, no solamente en la esquina y aquí arriba, sino para que sea más de noche el maquillaje. Le pongo otro poquito de marrón, simplemente tomo el marrón otra vez y me lo aplico en el centro del párpado y lo difumino hacia atrás, hacia, hacia afuera, para que se oscurezca un poquitín más el look solamente. Como notas, en todo esto no me he puesto sombra aquí todavía. Vamos a iluminar esta zona. Puedo o bien tomar una sombra que tenga un poquito de brillo, o tomar un iluminador que no sea demasiado claro y que combine con lo que estamos haciendo. Yo voy a tomar este iluminador y me voy a poner un poquito aquí, fíjate. un poquitito solamente en esa esquinita o sea, del párpado superior solamente en la esquinita interna ese poquito voy a acercar de nuevo aquí solamente en esta zona un tercio del párpado y tomo otro poquito me voy abajo en esta zona con todo el cuidado del mundo hasta aquí solamente un tercio del párpado inferior también ahora me voy a poner del mismo iluminador una gotitita debajo de la ceja con cuidadito Algo súper importante que hay que hacer antes de ponerse la máscara, en mi caso, es ponerse un poco de spray fijador de maquillaje. El spray fijador de maquillaje no es solamente para fijar el maquillaje para que te dure mucho, sino que tiene varios efectos. Algunos fijadores de maquillaje te dan un efecto un poco brillante así para la noche, pero... El que más me gusta, este es totalmente mate, este no te va a dejar la caravillosa nada Pero la sensación de polvosidad que te deja el polvo con el que te dejaste la base Se te va y además te fija esos polvos para que cuando te tires fotos No haya ninguna, no se vea así polvoso A veces te queda en algunas áreas como se te ve el polvo con el flash Entonces me pongo un poquito antes de ponerme la... Uh, antes de ponerme el, la máscara esperas que se seque un poquito encima del spray fijador de maquillaje cuando todavía está un poquito húmedo es el mejor momento para aplicarte el iluminador en polvo pero no lo había usado antes cuando me hice las mejillas porque estaba esperando a usar el spray fijador de maquillaje tomas un poquitín un poquito encima, arriba de donde pusiste el rubor y que llegue hasta entremezclarse un poquito con el rubor pero no, aquí, no hasta aquí abajo, en esa zona Eso te da una sensación como de, de verte saludable tomo una brocha pequeñita y me voy a iluminar el centro de la nariz también lo que se está usando mucho ahora es ponerse un poquito de, de ese mismo iluminador encima de los labios en el labio superior para cuando te pongas el labial aún le quede como un poquito de ese brillo lápiz negro da igual que marca lápiz negro sencillo lo que tienes que tomar en cuenta aquí, es no llevártelo hasta aquí adelante porque aquí nos iluminamos donde te pusiste sombra marrón es el área donde te vas a poner lápiz negro, o sea, dos tercios del ojo hasta aquí y te llevas un poquito esa esa fuerza que tiene el lápiz negro para que no se vea tan marcado, tan diferente al marrón que te pusiste de sombra o sea, que te lo difuminas un poquito que se mezclen un poquito los dos así yo no soy partidaria de ponerme esa línea oscura aquí arriba pero sí, como es un maquillaje muy de noche muy de la vamos a poner pero me voy a poner un poquitín nada más lo que más me gusta usar son estos lápices porque se hace más fácil esto es de Kiko Milano, Ultimate Pen. También estará en la lista de productos aquí abajo. Entonces lo que yo hago es que tomo, me alejo un poquito la piel así. Y me fijo la punta de esto donde quiero que quede. Y solamente lo jalo hacia adelante. Y ya. O sea, hago esto. Fuá. Y ahora me conecto la punta con más o menos la mitad del ojo aquí y relleno entonces aquí completo así completo la línea pero tampoco me la voy a llevar hasta aquí sino que la voy a dejar hasta aquí donde usamos sombra oscura cuando usamos sombra clara de nuevo, no me pongo esa línea. ¿Ok? Máscaras. Esta me gusta mucho. Está bien. Kiko Milana, mi favorito del mundo. MAC Hot and Naughty to Black Lash. Y esta es Bad Girl Bank de Benefit. Me voy a poner la de Benefit hoy, que es como la más... Que te deja como más producto en las cejas, es bien espesa, bien fuerte, chica, deja de hacer bulla, eh, quieres salir. Vamos o sea, a llevar a la niña afuera y luego termino de grabar Ya volví Tengo una idea, algo que he hecho en varias ocasiones Me encanta, yo tomo el mismo rubor con un dedo Lo pongo en los labios yo voy a tomar un color que es marrón y es metálico De Kiko Milano Tomar una gotita de base. Y este es el resultado, comadre. Espero que tengas todo lo que necesites. Espero que te haya encantado este video a ti y a todos los que hagan clic en este canal. Déjenle un comentario a mi comadre. Esmela, si quieren recomendarle algún otro producto que yo no use aquí, alguna otra técnica, alguna otra cosa, haz clic a me gusta. Si te gustó, compartan este video en las redes sociales para ayudar a crecer Classicness Channel. Espero verte pronto en el próximo video. Chao.